Y hoy sueño contigo Y hoy te extraño tanto Es ahora que no te tengo Es ahora que estoy llorando Existe tanta pasión detrás Qué difícil es vivir así Qué dura esta soledad, yo solo confío en ti. Tanto jurar por el amor, cuando a veces se va el dolor. Renaces para vivir, para poder existir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 Cómo se fue tan fácilmente, eso me hace perder la razón. Ahora que no te tengo, ya no sé ni por qué vengo, ni por qué de amarte tanto, estoy ahogándome en el llanto. Existe tanta pasión detrás Qué difícil es vivir así Qué dura es esta soledad Yo solo confío en ti Y hoy sueño contigo Y hoy te extraño tanto